El tema de, de Cuba nos atraía mucho porque cumplía todos los requisitos que, que buscábamos, que era que tuviera un, que fuera un rollo tropical, que, que pudiéramos incorporar un poco la arquitectura y el interiorismo también art deco, que veníamos haciendo en el resto de hoteles, que era muy fresco, que Cuba lleva alegría, que queríamos algo diferente también a nivel musical, o sea que ha sido como perfecto la verdad. ¿Y qué pasó? Estamos en la azotea de uno de nuestros nuevos hoteles, el Calagrasio, que rinde tributo a toda la cultura cubana. Partimos de un briefing conceptual, súper detallado, la verdad que ahí somos hiper hiper detallistas y trabajamos con el estudio de, de arquitectura y diseño del Mio Design, que somos los que también nos han ayudado con los cinco hoteles. Es un proyecto decorativo, vamos haciendo varios cambios conjuntamente, a proyecto de ejecución, obra y primer cliente y a disfrutar. Que te lo que es el lobby eh, le lo llamamos Buena Vista Social Club, las habitaciones de la planta baja son todo con garitos míticos de Cuba, como la bodeguita del medio, después la zona de desayunos, el jardincito que tenemos abajo en la zona de piscina, lo llamamos Little Havana, como el barrio, el barrio, de, el barrio de Miami, que aparte es, ese, es esa unión que tenemos con, con Miami por Lardeco code de South Beach. Primera planta, callos y playas. Eh, ...segunda planta Pueblos, luego la azotea malecón o la zona de La Habana donde se ve la puesta de sol... Lo cual es perfecto, porque aquí la puesta de sol es brutal. Todos nuestros hoteles están abiertos al público... ...de hecho tenemos agenda cultural siempre en los hoteles... ...casi como en el resto de hoteles, porque pues si no hacemos conciertos... ...si no hacemos cine al aire libre, exposiciones... ...pues aquí los martes hacemos clases de salsa... ...que el año que viene vamos a tener que poner un día más... ...porque está ya su solicitado... ...y después los domingos para la puesta de sol... ...hacemos música en directo cubana. Siempre lo que me ha pasado con, con todos los hoteles es que como que la realidad ha superado la ficción, ¿no? Cuando veo los renders es como wow, me da pepinazo, pero luego cuando abrimos quedamos súper súper contentos, la verdad. Siempre estamos dándole vueltas a la cabeza y bueno, seguir en Ibiza creando dentro de lo que podamos, ya más en más de cara a 2020, pero... E intentar incorporar algún otro producto hotelero diferente siempre acorde un poco a todo nuestro concepto y, y después fuera de Ibiza pues estamos con, con la creación de una marca urbana para entrar en hoteles de ciudad primero nos gustaría eh, alguna ciudad española como para primero pues aquí a lo mejor para jugar en casa y luego ya mejor soñar con exportarlo a un Londres o a Nueva York pero una marca tipo pues hoteles donde ocurran cosas